Uh -huh. esto lo debo yo desde hace días grabé lo de la famosa loción verde pero pues no sé qué le pasó ese día al internet y ya no pude terminar bien lo que les quería platicar pero se los debo uh -huh. y aquí está lo de la famosa loción verde uh -huh. Hay loción verde, amarilla, roja, hay de varias, este, para traer el amor, la suerte, en fin, este, para todo. Y yo estaba perdiendo mis propiedades y me fui a México, pues, a defenderla. Allá, pues, alguien me falló y esperaba yo dinero, no recibí dinero y me tocó dormir en la central camionera. Al día siguiente me encontraba mi compadre Juan Vicente Marentes, un hombre muy fino, muy caballero. Él había trabajado por el general Mario Murillo Morales. Pero pues él también andaba ya luchando, mi compadre Juan Vicente Marentes. Y pues me encontró y me dijo, vengase a dormir a la casa, compadrito. No le había dicho que había dormido un día antes en la central camionera. Pero pues se nota pues, ¿no? Uno barbón, los ojos rojos, sin dormir, sin comer, etcétera Ahí dormí con él, me dio de cenar muy rico y sabroso. Al día siguiente, terminando de echar mi regaderazo, como a las seis y media de la mañana, llega y me dice, compadrito, frotes esto, compadrito, ponga, este, póngaselo, froteselo en todo el cuerpo, y me dio la loción verde, yo sacudiendo la loción verde y poniéndome ahí. Pues eso fue la mejor intención de mi compadre, pues, ¿no? porque nos queremos mucho, él ha de estar en Estados Unidos con su esposa, la esposa es de Guanajuato, nos conocimos acá en Villahermosa, con el general don Mario Murillo Morales, que era de León, Guanajuato, ya falleció mi general, muy fino con nosotros, total me puse la loción verde, salimos, él agarró rumbo por un lado y yo por otro, casi no traía él para el pasaje y yo tampoco, Fui a ver por ahí a algunas personas, me falló todo lamentablemente, y en la noche, no obstante la loción verde, estaba yo durmiendo otra vez en la central camionera. Y yo dije, bueno, por la loción verde no me, no me funcionó. Algunas personas dicen que sí les ha funcionado. A mí, bueno, pues no me funcionó, pero eso no quiere decir que no ponga uno la fe en algo. Porque la fe es bueno, la confianza en algo es bueno, definitivamente, pero a mí la loción verde no me funcionó, no obstante que me puso, porque él me decía, póngase bien, compadrito, en todo el cuerpo, compadrito, en sus manos para que reciba usted su dinero, compadrito. este. Pues lamentablemente no, y en la noche ya estaba durmiendo yo otra vez. Me dio pena hablarle a su casa otra vez porque él me dijo, compadre, si no le cae nada, hábleme, yo voy a donde esté usted para que se venga a dormir acá a la casa y acá come y cena, compadrito. Me dio pena lamentablemente molestarlo, así que me fui a quedar a la central camionera, me tocó en la del norte y en la de tapo, ya dormí también en las dos y no, no una vez nada más porque dije, no, me vuelve a pasar, pero sí me volvió a pasar y cuatro veces dormí en la central camionera. Así es esto del abarrote, decía un amigo mío, me da gusto saludarlos, que Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad. Finalizamos.